Hace ya tiempo, que llegó la felicidad Éramos amantes y lo somos hoy también Caminamos siempre de la mano Así siempre agrada caminar El mundo nos pertenece Y siempre nos pertenecerá Y sé que nos seguiremos amando Sé que contamos el uno con el otro, que nunca estaremos solos, que nuestro amor continúa de todos modos. Hace ya tiempo que llegó la felicidad, Éramos amantes Y lo somos hoy también Seguimos caminando unidos Sigamos bailando este tango Sigamos llorando las mismas lágrimas Sigamos con sonrisas siempre amando Y así será hasta que llegue el final los dos sabemos cómo hay que amar, sin egoísmos ni feas formas, con confianza en el sol y en la sombra. Hace ya tiempo que llegó la felicidad. Éramos amantes y lo somos hoy también.